Hola cosmonautas, ¿cómo están? En este video quiero hablarles sobre el aspecto planetario más importante de este 2021 y que va a estar expresándose a lo largo de todo el año y es la infame cuadratura entre Saturno y Uranus. Saturno-Urano es posiblemente el segundo evento que más teníamos. La entrada de Urano-Tauro. La conjunción Júpiter-Saturno. Marte-Plutón. Ah, el solsticio del año pasado que fue con Eclipse. Mm, ¿Cuál habrá sido la peor, la más temida? Si no sabes con qué temáticas relacionamos a Saturno y con qué temáticas relacionamos a Urano, te recomiendo que mires este video, que va a salir el link por algún lado en la pantalla. Y también ya que estamos con las recomendaciones, te recomiendo que te suscribas al canal así si activas la campanita te avisa cuando vaya haciendo videos nuevos. Bien, lo primero que tenemos que entender cuando pensamos en esta cuadratura titánica es que es parte de un ciclo, es parte de un proceso, no es solamente un momento que estamos viviendo ahora sino que es parte de un proceso mayor. Los eventos que estamos viviendo entonces son manifestaciones de este proceso que se va desarrollando en el tiempo. Estamos ahora en la cuadratura menguante en el año 2021 y en la cuadratura menguante entre Saturno y Urano. ¿Cuánto tiempo, desde hace cuánto tiempo está realizando, está desarrollando este proceso? Bueno, este proceso dura 45 años, es decir, que cada 45 años Saturno y Urano están juntos en el cielo. El ciclo actual empezó en 1988 y es un ciclo que siempre habla, el ciclo Saturno-Urano siempre habla de la relación con la autoridad, de las formas que tenemos para organizar el poder y el control. Las temáticas podrían ser la polarización de la autoridad, el surgimiento de la anarquía, el riesgo del surgimiento de políticas autoritarias, el auge de la derecha, es uno de los síntomas que se suelen manifestar con este ciclo, y en general, intentar llevar las situaciones al límite, como una especie de ambición extrema. Entonces, estos son los temas que vamos a ver cómo se van desarrollando a lo largo del ciclo de 45 años. El tiempo en astrología es cíclico, no es lineal. Entonces, si estudiamos el ciclo anterior, de Saturno-Urano, podemos entender qué es lo que pasó, qué es lo que está pasando ahora. Y sobre este ciclo se trata este primer video. El ciclo anterior empezó en 1942. Las flechas claves fueron 1952, la cuadratura creciente entre Saturno y Urano, 1966, cuando se da la oposición, y entre 1975 y 1977 se da la cuadratura menguante de Saturno-Urano. Entonces, si queremos aprender cómo funcionan estos ciclos planetarios, tendríamos que leer al gran maestro que habló sobre esto, bueno, uno de los grandes maestros, que... y refiere, se refiere a este ciclo, de este ciclo de Saturno-Urano que empieza en 1942, lo llama la americanización del mundo, la americanización del mundo. Inmediatamente, por supuesto, cuando pensamos en 1942, pensamos en la Segunda Guerra Mundial, que fue desde el 39 hasta el 45, entonces pensamos que estamos en el medio de la Segunda Guerra Mundial. Pasaron más cosas este año. El 1 de enero de 1942 fue la declaración de las Naciones Unidas, se firma la declaración de las Naciones Unidas, que va a ser un documento que establecía que las naciones firmantes se aliaban en defensa de la democracia y la libertad. Este sería el documento que iba a dar lugar, unos años más tarde, a la organización de las Naciones Unidas. Algunos de los países que firmaron este documento lo hicieron desde el exilio, porque sus tierras estaban ocupadas por los nazis. Y básicamente lo que decía es que ninguna de las naciones firmantes podía firmar la paz con Alemania, Italia o Japón por cuenta propia. Es decir, marcaba un todo o nada. O estabas dentro o estabas fuera. Aquellos países que no participaban abiertamente de esta declaración se consideraban enemigos. Recuerden que uno de los temas que dijimos es la polarización de la autoridad. Por supuesto, un documento que abogue por la defensa de la libertad y la democracia, por la unión y colaboración entre naciones, suena estupendo. Pero, la pregunta es, ¿quién lideraba todo esto? Y los amiguitos del norte, Estados Unidos y Reino Unido. Entonces aquí empezamos un ciclo liderado por estos dos países que hablaba de, que si podíamos definir, dijimos, como polarización de la autoridad, políticas autoritarias, el auge de la derecha, en un disfrazado intento de defender la libertad. En 1952 tenemos la siguiente fase del ciclo, que es la cuadratura creciente. La guerra de Corea ocurre entre 1950 y 1953 y se enfrentan Corea del Sur y Corea del Norte. Corea del Norte tenía el apoyo de Rusia y China, pero Corea del Sur tenía el apoyo de ¿Quién va a ser? Sí, Estados Unidos y los amiguitos de las Naciones Unidas. Entonces uno se empieza a preguntar por qué estos países se involucraban en este conflicto. Además, en el año 1953 muere Stalin, con todo lo que eso significa. Saltamos unos años a la próxima fase del ciclo, 1966. Acá tenemos a Saturno en oposición a Urano. Entonces la tensión entre control y descontrol, autoridad, revolución, orden y caos, se vuelve visible, se vuelve extrema. Surge una contracultura que está basada en la idea de la revolución. Es una oposición a lo que está dictado, a lo estructurado, a lo que establecen las reglas. Y esto se da en todos los campos de la vida cotidiana, en la música, la vestimenta, la sexualidad, la educación. Estamos llegando a un momento cúlmine entre el conflicto entre Rusia y Estados Unidos, esta división del mundo entre capitalismo y comunismo. En 1967 muere el Che Guevara y en el 68 ocurre en Francia el mayo francés bajo el grito de seamos realistas, pidamos lo imposible. Entonces, la autoridad que apareció cuando nació este ciclo empieza ahora a encontrar resistencia en esta fase de oposición y es el final de la década de los 60. A partir de ahí se gesta el siguiente paso que es en el Cuarto Menguante, que se da entre 1975 y 1977. En el Cuarto Menguante siempre llegamos a un momento en el que nos enfrentamos a la cosecha de lo que hayamos construido y hacemos como una especie de juicio a ver si está basado en estructuras sólidas que puedan seguir funcionando en el futuro o no. En esta época tenemos el caos de Nixon y Watergate, aunque más que caos podríamos decir la exposición, el nivel de corrupción en el que se apoyaba esta supuesta cultura de libertad. Además, en el 75 termina la guerra de Vietnam, que denuncia la política imperialista de Estados Unidos. Y a partir de este momento, Estados Unidos gira los ojos y empieza a mirar cada vez más a Latinoamérica. Acordémonos que Che Guevara murió en la oposición de este ciclo. Entonces empieza un intervencionismo masivo de Estados Unidos en la región. Mientras tanto, ¿Qué está ocurriendo en Europa? Pues tenemos a Margaret Thatcher, que asciende en Inglaterra, y dijimos que este ciclo se trataba de polarización de la autoridad, políticas autoritarias, el auge de la derecha, estamos en esa. Y bueno, así llegamos a la conclusión del ciclo, que espero que les haya servido para ver cómo empieza como una semilla la declaración de las Naciones Unidas en defensa de la libertad, que va desarrollándose y va enfrentándose a en momentos críticos para su supervivencia. Los momentos críticos son las cuadraturas, hasta que llega a momentos de mucho enfrentamiento, que sería el momento de la oposición. El final del ciclo indica también el inicio de uno nuevo. Este ciclo termina en 1988, 1988, 1988. Y sí, en 1989 cae el muro de Berlín. Estados Unidos aparece como el salvador del mundo porque defiende la democracia y es el papa que protege la humanidad, que protege la libertad de la humanidad. Dijimos que era la polarización de la autoridad, el auge de las derechas, el riesgo del autoritarismo y pudimos ver cómo se fue desarrollando a lo largo de todo este ciclo. En el próximo video lo que vamos a ver es cómo se fue desarrollando el ciclo actual, para que entendamos en qué momento estamos ahora mismo al poder compararlo con el ciclo anterior. Espero que les haya gustado, les recomiendo una vez más que se suscriban al canal, que reenvíen esto a quien les pueda interesar, y sobre todo, si se les ocurren otras ideas en relación a estas fechas que pueden haber marcado cómo la polarización de la autoridad se fue manifestando en el mundo, bienvenido sea, esto tenemos que construirlo entre todos. ¡Hasta luego!